Pum. Tengo una idea. Roger las Dos. Mátenme. Oye, ¿cuántos años tienes? Lean la descripción del canal. Uno, ver, nos en directos. Ay, oh ya, yeah, yeah, ponela <ríe> dos, ¿piensas hacer video reacciones? Sí, tres, I like Twines, ¿qué? Okay. <ríe> Cuatro, pienso algún día hacer un número, probablemente, Cuatro. eh, cinco crees que logras mejorar en dibujos? Claro que sí, hizo un dibujo por la chile cuadroca porque no sé. 6. habla Kikochi. ¿Eres chileno? Tú me tienes que estar jo Pero es que, ¿por qué ¿Por qué me dio un mundo que me pregunta a la hueá? No lee de la descripción del canal. Uno de esos que van vida y favorezcan. ¿Quién es? nos ¿Debemos estar? Yes. I am dead. 3. ¿Sería el puente x Corrupto? ¿Ah? ¡Ay! el orto! ¡Cerré el orto! ¡Cerré el orto! Nadie fue lastimado haciendo este video. Por favor, créame. Nadie, en serio. Nadie fue lastimado haciendo este video. Solo fueron lastimados 4... ...cubes. Claro que sí chicos, no me odien. Esa fue la cantidad de personas lastimamos a este video. Frase típica de Tangman. ¡Cack joke. Hace que no se desaparezca. Hmm. Hmm. Desde los velos de la casa. Dos ondas después. En memoria del weón. El weón te parece estrella. En verdad nunca parecía estrella en el weon. de Point. XD. Weón. Tras Among Us que inserta hombre de tu serie. ¡Hum! ¡Un amongus! ¡Quítese! ¡Dios si le doy! Mongan challenge de tu serie. Enfermo guliao, weón, te pegan en la casa o qué? A su publicidad para Newgrounds. Oigan chicos, ¿qué tal si visitan Newgrounds? En ese lugar, la gente le gusta la violencia. Las armas. Y chistes de penes. Así que, ¿qué esperan? Visítala. Diego, eh, no creo que habría decir eso. ¿Cuál es tu mod favorito? El de estos dos weones. De Bambi. Un saludo. Un saludo para Diego. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Este buen llamado Próximamente parte 2 No había muchas preguntas Pero la otra comenté Bien Muy bien chicos, ahí se acabó el piche video ya Como esto es un estreno ya Ya se pueden ir saliendo porque Ya Ah que no te quieres salir? Pues bueno, vamos a estar aquí media hora si es necesario para que te salgas ¿Ya te fuiste? Podrías haberte ido ya. ¡Ey, vete! No hay nada para ver. ¿Qué palabra de, ser decirte? No entiendes. Y si aún sigues aquí, yo te tengo que decir que eres... Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera... Inmunda, malnacida, pudenda, afectosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollesca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, trazada, inútil, móngola, incestuosa, burda, estúpida, insulsa, putrefacta, traicionera, indigna, chupapolla, soplahuevos, genipacojones, huele culo, coprofágica, mascalborranas, infecta, cerda. Causabunda, cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, stafia, putrida, engreída, esquizofrénica, granulenta, infeliz, profana, calamitosa, deficiente, cretina, lela, ramera, fulana, calienta, huevos, ridícula, petarda, pasmarote, esfís. Maduro, decidiosa, puta, reputa, so puta, recontraputa, hija de puta, hija de un millón de putas. Escupepitos, cara de pedo, necrofílica, aliento mojón, lambe que revuelca leche, coño es su madre y de su abuela, conchuda, culo roto, nalgas reventadas, traga fable. Succionapitos, espinter partido jete deshilachado, sorbemoco capulla, pelmaza, soqueta, masturbadora crónica, espuria, chupatampones, regluda, coprófaga, gerontofílica. Turra, ojete, atorrante, tierrua, pajúa, mamahueva, nanita, cara de concha. Y esto Ahora sí ya se acabó. Se pueden ir un poco a la mierda.